Pero sí, pero sí, pero sí. ¿A qué diablos te refieres? Porque no me lo habías dicho, que solo era un juguete, me trataste como un bicho. Cuando decía que te amaba tú me hubieras contradicho No ha pasado ni un año y me entero que hay otro chico Aún guardo la única carta que me diste el primer mes ¿Acaso ya lo olvidaste o solo no quieres ver? Me rompiste por dentro neta ya no sé qué hacer Desde tu partida yo empecé a enloquecer Aquel llanto de amor es una crisis pasajera Me causaste dolores por una... Vida entera, me entregué sin miedo y solo caí en tu juego Fue todo por tus celos que se apagó ese fuego Y otra vez, me quedé entre lágrimas heladas Pues se fue, me explicó y yo no entendí nada ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese cuento de hadas? Se acabó, entre tú y yo nunca pasó nada No me vuelvo a enamorar, si ya sufrí No te volveré a llamar Jalo así no me vuelvo a enamorar Menos de ti, solo quisiste jugar y yo, yo perdí Solo te pienso, solo te recuerdo Solo me la paso fumando en invierno Ya no te tengo, claro ese es cierto Pero me acuerdo en ese momento Sigo esperando que vuelvas Te sigo esperando, te dejo muy claro Claro te amo, yo solo te amo Claro te extraño Me quedo con el sabor amargo de ya no poderte seguir de ya no poderte tenerte a mi lado las hojas se caen la luna se apaga te escribo que vaya en si ya no hay nada debo entender que no estás aquí pero duele saber que no puedo sin ti no me vuelvo a enamorar si ya sufrí no te volveré a llamar déjalo así no me vuelvo a enamorar menos de ti solo quisiste jugar y yo yo perdí